Hoy vamos a profundizar nuestro conocimiento sobre gráficos de mapa de bits, vamos a trabajar preparando gráficos para ser impresos, para eso tenemos que configurar su resolución y por eso vamos a trabajarlo en este programa que es GIMP. Paint, que es el programa que hemos usado hasta ahora, no permite modificar la resolución de un gráfico porque está pensado para generar gráficos cuyo destino final es el monitor, por eso solo permite manipular el tamaño en píxeles. Los invito a que abramos el archivo que está en la biblioteca y que se llama gato2. Yo lo tengo a mano porque lo he estado utilizando, pero si no tendría que buscarlo aquí sabiendo dónde está mi biblioteca. En imágenes pixelares tenemos guardado gato2.tif. Fíjense que acá, cuando lo voy a elegir, el programa me informa que este archivo pesa 1,7 megabytes y que tiene un tamaño en píxeles de 800 x 700 píxeles. Le voy a dar a abrir. Por ahora no vamos a hacerle caso a este mensaje. En clases posteriores, cuando veamos color, vamos a ver qué es lo que me está diciendo acá. Muy bien, tengo aquí abierto mi archivo. Para trabajar en GIMP, Siempre tengo que abrir un archivo existente o crear un archivo nuevo. Es decir, cuando se abre el programa no hay un lienzo preexistente como si había en Paint. O como hay en los programas del Office, por ejemplo, cuando abro Word o cuando abro PowerPoint, que tengo un archivo ya creado por defecto. Aquí no. Siempre tengo que abrir o crear uno nuevo. Muy bien. Centrémonos aquí en gato. Tengo aquí abierta una ventana... Desde el menú ventana, si vengo a diálogos empotrables, voy a abrir el panel que se llama de navegación. Y es así que me aparece esta ventana aquí al costado, donde voy a tener la, las herramientas para hacer zoom. Con esto voy a reducir, con esto puedo ampliar, con esto puedo generar el zoom al 100%. ¿sí? Se llama ampliación uno en uno y aquí tengo otras opciones que ustedes pueden explorar. Si además muevo esta barrita indi eh, indicadora, puedo modificar el zoom y si llego a esta situación de zoom, incluso puedo barrer la imagen y elegir lo que yo quiero visualizar. Muy bien, me voy a quedar con el zoom 100% y vamos a venir a lo que nos interesa en esta clase, que es eh, la posibilidad de regular la resolución. Para eso voy a venir al menú Imagen, acá, y voy a elegir la opción Tamaño de la impresión. Esto me hace aparecer esta persiana desde donde yo puedo ver cómo está configurado el archivo. Este archivo está configurado con una resolución de 300 píxeles por pulgada. Esto que dice píxeles barra in se refiere a píxeles barra inch. Inch en inglés quiere decir pulgada. Aquí podría estar configurado en píxeles por milímetro, por centímetro y otras unidades, pero a nosotros nos vamos a manejar con píxeles por pulgada. Aquí arriba me dice cuánto mide esta impresión si este archivo está configurado así. Por ahora me lo dan milímetros, lo voy a poner en pulgadas, también podría elegir centímetros u otras unidades de longitud, pero nosotros nos vamos a manejar en pulgadas. Entonces, ya sé que a 300 puntos por pulgada o píxeles por pulgada de resolución, este archivo se imprimiría con un tamaño de 2,667 de ancho y 2,333 pulgadas de altura. Si yo modifico acá y en vez de 300 escribo 150 en la resolución horizontal y vertical, fíjense que el tamaño con que se imprime aumentó. Si por el contrario yo modifico acá el doble y pongo 600, perdón el tamaño con el que se imprime se reduce, se reduce a la mitad. Esto nos muestra que la resolución y el tamaño de la impresión varían en relación inversa. Es decir, si yo configuro el gráfico con una resolución mayor, el tamaño con el que se imprime se va a achicar. Si yo configuro el gráfico con una resolución más pequeña, el tamaño con el que se imprime se va a agrandar. Para nuestro ejercicio vamos a dejar la resolución a 400 píxeles por pulgada, fíjense que a 400 píxeles por pulgada esto se imprimiría con una anchura de 2 pulgadas y una altura de 1,75 pulgadas. Ahora bien, ¿qué cálculos o cómo hace el programa para llegar a estos valores? ¿Cómo calcula esto el programa? Vamos a darle a aceptar y vamos a ver esto con una presentación. En los programas de edición de gráficos de mapa de bits, cuando se habla de resolución, lo que significa es el cociente entre el tamaño en píxeles y el tamaño de impresión. Porque de esa manera podemos calcular cuántos píxeles por unidad de longitud está ubicando el programa en ese gráfico. Es decir, cuando nosotros configuramos la resolución, lo que estamos configurando es ¿Cuántos píxeles se van a imprimir por unidad de longitud? Entonces, en el contexto de esta asignatura, siempre que nos refiramos a resolución de un gráfico de mapa de bits, lo vamos a hacer considerando este significado, es decir, el que le dan los programas de edición de gráficos de mapa de bits, no el que ustedes van a ver en el celular, en la cámara fotográfica o cuando se habla de una película de video. El, cuando hablemos de resolución, de un gráfico de, de resolución de una imagen de mapa de bits vamos a considerar que nos referimos a tamaño en píxeles sobre tamaño de impresión y siempre se va a expresar en píxeles por pulgada o en puntos por pulgada. Entonces, ¿cuál es la cuenta que hace el programa para calcular y devolvernos ese valor de resolución? Si nosotros hemos trabajado con el gráfico que se llama Gato2. Punto tif. Entonces, para calcular la resolución en el sentido de las X, es decir, la resolución horizontal, divide el tamaño en píxeles en el sentido de las X, en el tamaño de impresión en el sentido de las X. Y lo mismo para la resolución vertical. Va a dividir el tamaño en píxeles en el sentido de las Y, en el tamaño de impresión en el sentido de las Y. Si reemplazamos aquí por los valores, vamos a tener que la resolución en el sentido de las X va a ser 800 píxeles dividido en 2 pulgadas. Eso me da 400 píxeles dividido en pulgadas y se expresa 400 ppp, es decir, píxeles por pulgada. Puede parecer una contradicción porque es eh, dividido y acá decimos por pero estamos queriendo decir 400 píxeles por cada pulgada. Lo mismo para la resolución vertical, va a ser la medida de píxeles en vertical dividido en la altura en eh, el, el tamaño de impresión. Entonces esto nos da nuevamente 400 píxeles por pulgada. Estas entonces son las cuentas que está haciendo el programa para devolvernos esos valores.